Los godos de su bacho que tenían que hacerle reverencia al rosal. La piedra de José María, porque había un tren, oh, pensamos que era para los bollones. Era mucho más alta, ¿no? Porque sí, porque <risa> si no estoy mal, Vicenta González vivía en el monasterio benedictino. Porque fue a petición de Vicenta, Vicenta González, que es como la fundadora del Rosal y de la iglesia. Entonces ella para ver desde el monasterio la iglesia. Vicenta quería que quedara la iglesia al frente de su casa. Vivía en suachoque, pero allá eran muy conservadores y ella, ella era liberal, entonces ella se pasó aquí y empezó a crear por ejemplo la iglesia y ahí ella la puse mirando, creo que es la única que está mirando a la carretera debido a que los conservadores al momento de entrar al Rosal tenían que echarse la bendición sí o sí porque era una iglesia. Otro cuento que tienen por ahí más coloquial es que a lo que pasaran los godos de Subacho que tenían que hacerle reverencia al Rosal. Vicenta González hizo dos veces la donación de los terrenos de, del Rosal. La primera en 1903, que fue a la arquidiócesis de Bogotá. Se cree que se planeaba que el parque o la plazoleta iba a ser el frente de la iglesia, lo que hoy conocemos como la Plaza Vicenta González. La tercera es que en el parque se construía al lado y lado de la vía principal, pero por una zanja no la pudieron... No se construyó porque pues, por ahí pasaba una, una zanja o un riachuelo. Unos años después, Vicenta González se dieron cuenta que no prosperaba ese tema de construir un caserío ahí en lo que era Santa Bárbara. Así que decidieron comprarle al Arquidiócesis de Bogotá parte de lo que le habían donado. Y hicieron una nueva donación en venta, que es lo que hoy en día conocemos como el parque principal y las casas alrededor de, del parque huerto, de la sabana, hijo del valle de Chingas, campesino y muy No, soy de Cruz Ah, creo ¿Sí? que fue, Creo. creo... Que fue en, una, en un combate que tuvieron. Sí, eso se dio en 1861. Fue la, el apoyo de José María Obando a, a Mosquera en subacho El general José María Obando que está en la mesa se, movil, se movió para apoyar al, al ejército de Mosquera y fue emboscado en Cruz Verde. Era porque en este tiempo esto se llamaba Cruz Verde y aquí fue emboscado José María Obando. El 25 de abril. Pues se dio la emboscada ahí entrando aquí a lo que actualmente conocemos como Cruce Rosal. Y ahorita en este momento donde es la piedra de, de Lobando fue rematado allí. El general José María Bando estaba escapando de, de una emboscada y venía en su caballo y el caballo, en el puentecito real acá donde está la Piedra de Obando, desembocó y él se cayó. Entonces ahí llegaron y lo remataron los que venían persiguiendo. Y en el honor a él. Pusieron el obelisco donde falleció el hombre, lo, lo remataron. La piedra de José María, o sea, eso eso en honor al, al general José María Juan. Y el nombre del piqueteadero es, es debido a eso, por el sector. Cruz Verde era una gran hacienda que incluso pasaba los límites de la autopista Medellín, una hacienda muy, muy, muy grande y está. Vereda pues quedó haciendo alusión a esa gran hacienda y a esa gran emboscada de Culberto. No. No. No pues pensamos que era para los hoyos. A la televisora, lo que siempre llamamos la televisora. Pena. La de la Radiodifusora Nacional. La antena es de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Fue la primera radiodifusora que hubo en Colombia, creo que fue la más alta. La radiodifusora más alta del país en ese tiempo, ¿no? Creo que era para emitir radio. La antena de servía para dar señal de televisión y permite amplificar señal de televisión a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. hecha en 1958 y eh, la inauguraron en 1960. Inaugurada por el presidente Alberto Lleras Camargo. Se estrenó con la primera retransmisión a nivel internacional de señal de televisión con la avenida del Papa y la visita del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, a, a Colombia. Esta antena fue montada con una altura de 210 metros. Más adelante es con la llegada de las transmisiones satelitales. Sale de funcionamiento esta antena y recorta a su altura casi un 50%. Porque antes era como una estación ¿no? para el tren, creo. Por ahí habían las vías del tren que pasaba un vagoncito por ahí. ¿Por qué había un tren? Pues que yo me acuerdo, en un tiempo había unos, unos vagones. Los, los niños me han dicho que en algún momento, o más los papás, que había un restaurante, unos vagones. Que trajeron vagones desde Facatatibá y pues al ser como tan turístico crearon tiendas importantes. Porque había un vagón que está así como a la mitad de la carretera. Y pues creo que lo quitaron, hicieron ese tren ahí y pues en honor le hicieron vagones. Ahí trajeron unos vagones de, de faca en los años 60 más o menos. Creo que fueron construidos precisamente para inaugurar la, la vía principal, la de Medellín. Son como una tienda de artesanías y restaurantes. Hubo bailadero y todas esas cosas ahí en, en alguna época. Finalmente se llevaron los vagones. Y pusieron ahí pues la escultura que está ahora por Felipe Ruiz, que es un Bogotá una escultura. Siendo sincero, no evoca mucho el ícono que eran estos vagones ahí en la autopista Medellín, sector Los Vagones. Dejarle ese nombre, pues por, también por honor al pueblo, Subterráneo RC del Rosal Cundinamarca. Muchas personas lo han tomado como algo malo porque, pues, es arte y el arte no es que lo aprecien de una manera como es, pero lo importante es que la música tradicional suene. Entonces, esa es la función que nosotros cumplimos actualmente en, en Campo Alegre.